Y en más y más allá ah, yeah. A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá ah. en el camino menos días que no hemos tocado y yo no quiero descansar Hasta que me convierta en rayos, en más y más. Ay. El sol, trueno de horizontes, seremos miles, crecemos en número. El sol, trueno de horizontes. No perder lo que queda. Y más, y más allá. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en.